En caso vemos una bicicleta y necesito que tenga llantas de tal ring frenos de, de disco, de tambor, necesito que tenga un cuadro de tantos centímetros, eso es design thinking, eso son características de producto de servicio y es a lo que generalmente estamos acostumbrados. Cuando nos piden hacer algo me dicen yo necesito que tenga este campo, que sea de tal longitud, que, sea, que acepte este, este tipo de caracteres, que tenga este tipo de variación son características que me piden para el producto. Eso no es diseño. Eso son características de producto. Lo que hacemos con Teams es llevarles a una experiencia de usuario. Es decir, desde la parte de características o de las funciones técnicas que yo quiero ir hacia una experiencia de usuario. Quiero una bicicleta que me lleva a la montaña. ¿Cómo la hagas? Ya es un proceso que va más más, a, más adelante, pero yo lo que necesito hoy es vivir una experiencia. Quiero irme de viaje, quiero comprar una casa, quiero, co quiero comprar una casa para mi familia de tres miembros, que sea de pronto en el campo, en la que yo pueda vivir tranquilo y en comer a Ya no me voy a las características, técnicas me voy a la experiencia que yo quiero darle al usuario final. Y esa experiencia, ese producto puede tener diferentes experiencias la bicicleta puede ser para pasear con mi familia para pasear con mi hijo para ir con mis amigos para ir de la casa al trabajo y el concepto nuevamente cambia los principios son los fundamentos sobre los que se basa el sentido es cómo vemos nosotros los problemas es la forma en que nosotros vemos los problemas y cómo fundamentamos esa forma de ver los problemas esos principios son, uno, el enfoque a los usuarios. Este es el principio fundamental. Nuestra estrella del norte son los usuarios finales. Todo lo que nosotros hagamos, cualquier esfuerzo que ejecutemos dentro de un proyecto, dentro de un producto, dentro de un servicio, está enfocado en los usuarios finales. Para eso, tengo que ponerme en tus zapatos. Tengo que pensar como él. Tengo que decir lo que él dice que sentir lo que él siente. Y de esa manera yo puedo diseñar un mejor producto o un mejor servicio o un mejor proyecto. Cuando entiendo sus necesidades, cuando me pongo sus zapatos, yo puedo tener un mejor aporte a lo que él quiere. No caigamos en el mal de los expertos. Como expertos nosotros sabemos que somos buenos en nuestra área y que manejamos proyectos bien y que desarrollamos bien y que nadie más sabe más que y en nuestro campo es cierto, pero cuando somos expertos dejamos de ver lo obvio, dejamos de ver hacia los lados, dejamos de ver el entorno, porque solamente vemos por dentro Y aquí los equipos diversos, empoderados, nos ayudan a aportar con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, con diferentes puntos de vista, a tener una idea mejor. Pasa que una persona que Nada que ver con lo que nosotros hacemos, sino que hubo una idea y solucionó un problema de una manera que nosotros no lo veíamos antes. ¿Por qué? Porque nos formamos seis años en la escuela, seis años en el año del colegio, por ahí otros seis en la universidad, y nos encajan en una forma de pensar que dejamos muchas veces de verlo Lo de equipos multidisciplinarios rompen ese esquema. Y tengo ideas. ¿Y El concepto de design lo que nos lleva es a ver cuáles son las oportunidades para comprender a nuestros usuarios. Y es cambiar totalmente de enfoque. Ustedes ven acá en, el lado, en su lado izquierdo, <coughs> ven una caja de resonancia. Que es un equipo médico para hacer resonancias no magnéticas para ver cómo están las partes de nuestro cuerpo. Un equipo que tecnológicamente, el que tiene acá, sirve. Es el mejor, tiene los mejores componentes y los doctores del hospital, este es de un hospital de ¿eh? los doctores del hospital están felices con esto. Porque sirve para el propósito que ellos necesitan, que los hagan las ángeles, es el mejor equipo. Pero ¿cómo se sentirían ustedes? Imagínense ustedes de 8 años, 10 años, yendo a una de, a una de estas máquinas. ¿Qué se sentirían? ¿Les gustaría? ¿Estarían cómodos? ¿Les daría miedo? ¿Les daría miedo? Exactamente. Entonces, no me estoy poniendo en los pies del usuario final. Tiene un propósito, cumple con su propósito. Es una técnica, sí. Es 100% confiable. tiene la mejor tecnología. Es buenísimo el equipo. Los amigos están súper contentos, pero para el usuario final no. Cuando yo cambio el concepto, cuando yo aplico Design Thinking, me debo hacia el otro costado. Y ahí ya no es una resonancia magnética. ¿Cómo se sentirían cuando ustedes tuvieran 8 años, entraran a una cámara como esta? El concepto cambia. Ya no estoy entrando a una caja de resonancia, estoy entrando a un submarino. La experiencia del usuario final es diferente. ¿Han estado en una sala de hospital alguna vez? Sí. Terrible, cierto? cierto? ¿Qué podríamos hacer para cambiar ese estado de ánimo en la, en la, en la, en la sala de hospital? Capaz que cambiando de colores, poniendo unas sillas más, más cómodas, más dinámicas, cambia. De eso se trata de sentir. El siguiente componente de de sentir es el proceso el proceso que son los pasos que yo debo dar para de, llevar a un, un discernimiento. ¿Qué, eh, qué es lo que me lleva a decir dónde estoy actualmente, qué es lo que tengo ahora que puede ser nada entender? y hacia, ¿Hacia dónde ir? quiero llegar, hacia dónde voy a ir. Eso tiene un proceso. Y el proceso de Present tiene tres partes, observar, reflexionar y hacer. ¿A qué se requiere como observar? La observación decirme al mundo de nuestros usuarios. Ver el mundo desde el punto de vista de ellos. Ver el mundo desde el zapato de ellos. Pero también significa que en observar debo yo alinear mis puntos de vista sobre lo que espera el usuario. Hay equipos multidisciplinarios de Thinking y de ahí pueden salir miles de ideas, centenares de ideas, pero tengo que alinear qué es lo que yo espero respecto a la forma de ver los problemas de él. De, de, de, de mis usuarios. Y aquí no es importante saberlo todo, no es que yo tenga una solución predefinida para un problema y que lo que yo piense va a solucionar el problema. No es importante saberlo todo porque eso se nutre en los equipos multidisciplinarios. Cuando, cuando yo de esa manera lo pico, significa que cuando yo me enfrento a un problema, generalmente. Lo, el primer sentimiento es tener miedo es tener incertidumbre porque yo no sé lo que va a pasar cuando yo tengo un problema muchas veces me paralizo porque no tengo la solución porque me da miedo y eso es natural tenemos miedo tenemos miedo a hacer algo pero ese miedo se puede romper ese miedo se puede romper de una manera en la que yo interactivamente pueda trascender y pueda ir mejorando. A ese proceso se le llama de Y el proceso de diseño, lo que le va a llevar es a entregar una experiencia única, diferenciadora hacia los usuarios. Acá podemos ver un ejemplo de un producto de diseño. La mayoría de ustedes lo habrán visto en las películas o en algunas series cómo viven en, en el África y cómo pueden obtener algo. Y la imagen que se les viene a la mente, ¿cuál es? ¿Cómo tienen el agua en la banca? ¿Alguien recuerda algo? Pero los pozos? cavan pozos? Caban pozos. Y no solo que caban pozos, sino que para ir al pozo tienen que recorrer grandes distancias. Y generalmente las mujeres, son las encargadas de llevar la comida, tienen que llevar en vasijas, en los hombros. Y tienen que irle llevando el hijo de la mano. Caminar distancias en el sol, en el desierto, es súper No pensamos en el usuario. Es lo que se hizo. Obviamente, desde donde residen las personas en el África hasta donde el pozo, la distancia no se lo puede controlar. Así viven y así está, no se lo puede controlar. Pero sí les podemos facilitar el proceso del transporte del agua. De ahí salió el y por lo alegro es organización también y lo que hicieron es simplemente hacerle un algo que ruede donde que puedan llevar el agua y donde que puedan empujar. el concepto cambió le dio una experiencia diferente a los Ustedes sabían por ejemplo que McDonald's vendió espaguetis no vendía espaguetis o sabían que Coca-Cola sacó una coca que se llamaba New Coke antes de la New Coke que teníamos ahora, pero que no le gustó porque su era diferente. Ideas como esas, productos como esos hay muchísimos, pero cuando no pienso cómo piensa el usuario, cuando no veo cómo se va a sentir el usuario, cuando no escucho lo que él me está diciendo, ¿no? esos productos me van a entregar, cuando yo me creo el experto de todo y quiero sacar algo a mi forma, puedo fracasar. Cuando yo escucho al usuario, veo cómo se siente, qué experiencia quiere vivir, entonces puedo ofrecerle una mejor solución, un mejor producto o servicio. Y hace el proceso interactivo en el que yo tengo algo mínimo, que lo puedo ir mejorando y que me permite pagar, porque de la paga, yo voy, a ir, yo voy a ir mejorando y voy a entregar algo perfecto, se me da a Entonces, les invito a que utilicen el thinking en sus prototipos, en sus desarrollos, en los temas que ustedes manejan, porque les va a dar una experiencia diferente, siempre pensando en el usuario, siempre pensando de que podemos fallar y podemos perfeccionar. Les dejo ahora con Andrea que nos explica las clases. Otra de las cosas, como se puede entender mejor a una colina, es que son, como decía Johan también, eh, se ocupan bastante los equipos multidisciplinarios. Esto quiere decir que no solamente el área de TI. Anteriormente decías, bueno, voy a hacer un desarrollo en una empresa de software. Necesito hacer el core bancario de algún banco. Y solamente la, la parte de TI está involucrada. Y nos, damos, nos hemos dado cuenta al pasar del tiempo que no necesitamos de experiencia solamente de TI, sino de otras partes. Entonces, el objetivo de la colina no es incluir a todas esas partes que tienes diferentes usuarios, experiencias de banca, el usuario final, es incluir a todos ellos. Sin embargo, no es el objetivo de presentar cuál es la definición de por sí del proceso que vas a hacer, sino de la necesidad apuntada hacia el usuario. Uno de los tips que vamos a utilizar nosotros para definir las colinas es van a ser estas tres cosas. Cada colina tiene que estar definido en quién, que es el usuario específico, grupo de usuarios que tiene esa necesidad, que la necesidad específica del usuario como tal, y el wow, es el diferenciador, en cuánto tiempo yo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, un líder de ventas tiene que armar un equipo Agile en 24 horas. El hecho de en 24 horas te da tu wow te dice en cuánto tiempo tú lo vas a hacer. Y esa de ahí sería una de mis colinas. Otro de los tips más importantes, porque este kit es uno de los más importantes dentro del design thinking. Este de aquí te va a permitir tener a, todos los, a todo el equipo alineado, trabajando juntos en un solo objetivo. Entonces, si bien tenemos las dos partes del usuario final, que tiene esta necesidad para crear esta experiencia, es el otro, que es el equipo creando atrás de eso. Entonces lo que hace esta colina es, tienes definiciones súper pequeñas que representan a quién le vas a dar. Por ejemplo, el ejemplo que puse es el líder de ventas, es el quién, ¿verdad? Después tienes al, voy a hacer o voy a armar un equipo a Jairo en 24 horas. Sin ¿Sí? tener involucrado cuando son diferentes empresas, por ejemplo, no tienes a veces todos los recursos y a veces tienes que pasar por la parte empresarial de las aprobaciones y todas las cosas y no puedes hacerlo en 24 horas. Entonces esto como que te va definiendo un poco la necesidad, pero el objetivo de las colinas es mantener a todas las áreas que estén involucradas dentro de, la, dentro de Design Thinking, todas las áreas, incluso los usuarios finales, estén involucrados dentro de la armada de las colinas como tal. Tenemos puntos para recordar dentro de las colinas, y los puntos más importantes es, este de aquí no es el primero que vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que observar y entender cuáles son las necesidades del cliente como tal. Cuáles son las necesidades que te llevaron a ti a crear esta colina. Entonces, tú preparas un poco y creas unos escenarios, creas a la persona, ves qué necesidad tienes y en base a eso comienzas a crear esa colina. Entonces, tienes que observar y, y tener reflexiones precisas, porque van a ser la descripción de intención precisa de lo que vas a desarrollar en este momento. Tener una comprensión sólida y válida de lo que se debe hacer para los usuarios. Y algo que decía Johan es, todo dentro de Design Thinking es una constante mejora. Es decir, si yo dentro de este grupo cojo, me pongo a diseñar las colinas y voy a decir, bueno, voy a crear n número de colinas, n número de necesidades como tal, de lo que yo voy a crear, siempre tengo la oportunidad de regresar y volver a pulir. Entonces siempre se encuentra, siempre el objetivo de estos de aquí es irlas mejorando todo el tiempo dentro de Design Thinking. Otra de las cosas, y una de las cosas más importantes que van a utilizar durante toda la vida del design thinking, son las reproducciones. ¿Qué son las reproducciones? Es contar una historia de lo que estás haciendo, en corto tiempo. Entonces, una de las cosas más importantes es, trata de aprovechar el tiempo de la gente, porque cuando estás utilizando las reproducciones, lo que haces es, integras a todos, los usuarios, las personas que crearon, es decir, tu team, ya no es... El diseño de antes, que decías, bueno, yo voy a planificar, yo voy a implementar, o sea, yo voy a planificar, yo voy a diseñar, yo voy a implementar y voy a hacer el delivery. Y cuando llegabas al delivery, tu sensación era presentabas al usuario ya lo que creaste, el producto o el servicio que hiciste, y ese de ahí decía, ya después de que pasaste todo ese proceso, no, realmente no es lo que busco, no es la expectativa que yo tenía. Entonces, ¿qué es lo que se busca con Design Thinking? Siempre ir involucrando de poco a poco. Vas poco a poco haciendo tus colinas. Ese set, coges, lo, lo consigues, lo realizas, lo presentas a tu usuario. Por eso siempre se utiliza para cada una de las cosas y herramientas que ustedes van a utilizar en el Design Thinking son estos Playbacks. Ordena el grupo, es decir, que todo el mundo va a estar en la misma línea. Si es que yo cojo ya un, una colina pequeñita y digo, esta es tu necesidad, voy le presento al cliente y me dice, no, no es mi necesidad, tienes feedback. Dices, no, yo preferiría que mejor crees esto de esta manera. Te comienzan a dar cosas que puedes ir puliendo desde el principio y no llegar a ser un diseño final donde el cliente no esté cumpliendo las expectativas de ellos. El segundo, ser realista. Muestra las intenciones de diseño. Prepara a las personas, ve preparado, anticipado a qué es lo que se puede preguntar. Prepáralo y preséntalo, practícalo con tu equipo anteriormente para ver qué dudas pueden presentar durante la presentación y... Ve al punto, o sea, trata de ir al punto. Que sea convincente, utilice historias que llamen la atención, utiliza cosas de la vida real, esto te va a servir en un futuro. Entonces, si yo comienzo a decir al cliente ejemplos o historias pequeñitas que me ayuden a contar lo que yo estoy vendiendo o lo que yo estoy pidiendo conseguir con la necesidad del usuario, eso vas a trabajar con ellos hasta el final y se van a acordar, acuérdate lo que te decía cuando estaba haciendo tal cosa con ese ejemplo, entonces trata de utilizar los playbacks siempre que haces después de cualquier herramienta si creas personas, mapas, de empatías que son las otras herramientas que tienes dentro de Design Thinking, maximiza el tiempo de todos, es decir, haz que sean pequeñas, concisas y trata de ir a lo que quieres conseguir. Entonces, al final de cada una, como siempre habíamos dicho, trata, o sea, cuál es el objetivo realmente de ser conciso y de ser preciso, es tener feedback de la gente. Que la gente te diga qué es lo que piensas, si estás yendo por el camino o si tienes que cambiar algo. Algunas, estos son los tips que se utilizan en el momento de hacer los playbacks. Cuando estás, tratando, cuando estás haciendo Design Thinking y en el desarrollo de Design Thinking, lo que tienes es siempre, como habíamos dicho en las colinas, enfócate en el usuario, en la necesidad del usuario como tal. No entres en demasiados detalles, no cuentes, por ejemplo, todo lo que hiciste para conseguir esa información, para hacer el trabajo de tres días de tu equipo, sino ve directo a la historia que necesitas. Lee todo, no leas todos los post-its. En Design Thinking todo se prepara con post-its, siempre son grupales, todo el mundo es bienvenido, entonces, porque son diferentes ideas y eso te va a ayudar a cubrir siempre tus corinas y lo que necesites dentro del proyecto. Que las preguntas surjan, siempre trato de que la audiencia trate de darte un feedback, es decir, haz ejemplos o cosas que la gente se siente un poco identificado para obtener observaciones al respecto y trato de mantener a la gente enganchada dentro del proceso, es decir, no le invites solamente a una cosa y después invitas al final de la vida del proyecto y te va a decir qué pasó, realmente no era lo que esperaba, por qué no me incluyeron dentro de los otros procesos, porque se supone que estos playbacks deben ser rápidos y concisos con este de aquí es un gráfico que más o menos represente cómo debería ir tu historia. La historia que tú vas a ir contando de, de, de, de las cosas que vas a reproducir. Entonces, tienes la explosión, el clímax de lo que vas a presentar y en pocas vas a ir a la resolución y vas a decir esto es lo que yo quiero conseguir. Eh, la siguiente que nosotros tenemos es el tercer, la tercera clave. Son nuevos usuarios patrocinadores y estos usuarios patrocinadores eh, como les comentaba Johan, siempre se utilizan las personas como usuarios finales y también todos los equipos multidisciplinarios. Es decir, no importa lo de la geografía, si es que no están aquí, si es que tu equipo desde fuera, trata de conectarte con ellos y trata de hacerlo siempre que participen dentro de tu equipo. Entonces, mezcla la gente, utiliza diferentes equipos, las mismas personas recuerdan que había el qué, el quién, el wow, el quién, era quien iba dirigido el la necesidad. Entonces los usuarios patrocinadores son alguien, son las personas más importantes dentro de Design Thinking porque son a ellas a las que vas a enfocarte la necesidad o la resolución de eso. Las personas cuya experiencia trabajamos y tratamos de mejorar eh, y son principalmente, tienen que pensar esto los usuarios patrocinadores no son lo que pensábamos antes los sponsors del proyecto antes eran las personas que pagaban el proyecto como tal y era, solamente ibas y decías, bueno, ya aceptamos, ya hicimos ya desarrollamos, aquí está la, la carta de aceptación, firma y paga. Ese era el sponsor. Ahora, los sponsors son las personas con las que discutes tu necesidad. Entonces, no solamente puedes incluir a esa gente, pero el, el enfoque está en la persona que tenga la necesidad. Y los sponsor users que utilizamos acá, o de los que hablamos acá, son todas esas, el grupo de personas, incluyendo tu equipo de trabajo, a los que estás primero alineando para trabajar todos juntos y segundo a los que estás recogiendo la necesidad. Ellos pueden ser empleados de, eh, del cliente, usuarios del producto, usuarios potenciales a futuro de tu producto. Los puntos para recordar, lo que decía Johan, ponte los zapatos de otro. Y no solamente ponte los zapatos de otro, sino entiende la necesidad de los usuarios a los que estás creando esto de aquí. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo qué tipo de cosas que nosotros estamos ocupando o que vamos a ocupar dentro del Design Thinking y les vamos a dar algunos tips para ver cómo se desarrolla. Eh, y Orján va a presentar la parte de desarrollo. Listo. Bueno, rápido, tengo que tomar la lección. ¿Cuál era el objetivo principal del Design Thinking? Tener una experiencia de usuario. Bueno, Entonces, el primer paso es definir. Quiénes son nuestros usuarios? Así, ¿quién va dirigida nuestra solución? Y a ese usuario lo llamamos persona Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir quiénes son esas personas, quiénes son esos usuarios. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué intentan hacer y por qué intentan hacer eso? Las tres preguntas que tengo que hacer: ¿quién es mi usuario final? ¿Qué intenta hacer el usuario final? por qué está intentando esto. Cuando yo me respondo, entonces voy a definir cuáles son las características que tiene esa persona. Y tengo que enfocarme en cuál es la experiencia que yo quiero transmitirle, y cuál es la experiencia que quiero que vive su usuario. Entonces tengo que definir yo quién es él. Si me voy a poner en sus zapatos, tengo que decir cómo se llama, qué edad tiene, si es casado, si es soltero, dónde vive, qué le gusta hacer, tengo que definirlo y tengo que ponerle una foto de Cuando yo voy utilizando ese king voy a poner en los pies de Juan José Abad y voy a pensar como alguien de 45 años que es sanadero, que está casado, que es alto. Lo voy a poner en los zapatos de él y entonces cuando yo imagino a la persona tendré que hacer un cartel enorme ponerle la foto de él ahí y pegarla en la pared y cuando vayamos a hacer cualquier actividad de thinking entonces lo miro a él y yo me pongo en sus zapatos estoy pensando cómo cuando se va, estoy sintiendo lo que siente bajo. se voy a decir lo que él dice entonces, todo esto todo el conocimiento previo que si tienes de un usuario final te sirven para definir a persona más el grupo de trabajo, más el equipo multidisciplinario que te va a ayudar a definir la personas.